Hermosa la imagen que elegiste María Marisa, porque, ¿qué te puedo decir de esta imagen? Esto demuestra la gran piedad popular que tienen los pueblos en esa vocación de la Virgen del Valle, en donde nos reúne en dos fechas muy importantes, en el mes de abril, que es la coronación de la Virgen, y en el mes de diciembre, en la que estuvimos viviendo hace muy pocos días, el 8 de diciembre, que es la fiesta de la Inmaculada Concepción, en donde hubo más de 10.000 peregrinos que han estado acompañando a la imagen de nuestra Inmaculada Concepción en la vocación de la Virgen del Valle, a donde plazas, a donde eh, las calles, a donde las, las, eh, los lugares públicos han desbordados de esta presencia mariana, en donde sus hijos no escatiman el calor, no escatiman los cansancios, las llagas de los pies, para llegar a verla, para que se produzca el encuentro. Esta advocación que crece cada día y que permite que los cristianos vuelvan a entender que sin la madre el hijo no puede vivir. Que sin la madre el nacimiento no puede ser posible. Que cada vez que el hijo se encuentra con la madre se renueva la esperanza. Que cada vez que acompañamos en el peregrinar la presencia de María, vamos haciendo de nuestra vida ese peregrinar al encuentro eterno con el Hijo. María es intercesora. María es aquella que renueva ese vínculo permanente con el Hijo. Todo lo que pidamos en nombre de ella para su Hijo su hijo lo escucha. Y qué mejor manera de vivir este tiempo de la Navidad encontrándonos con María, que es la madre, y pudiéndola decir, mamita, aquí estoy, como tu hijo Jesús, acompañándonos y acompañándote en este tiempo junto a mis hermanos para ser cada día más humilde, mejor persona y mejor hijo.